Eh, soy César Córdoba, eh, soy de Barcelona, tengo 41 años, hago en 15 días, hago 42 y bueno, soy boxeador profesional, he sido campeón del mundo cuatro veces de kickboxing, he sido campeón de España profesional de boxeo y bueno, una vida dedicada a los deportes de contacto y actualmente tengo además tres gimnasios en los que no solo compagino mi, mi última etapa como, como competidor, sino como, como entrenador y la verdad que muy contento de, de haber podido vivir de lo, que, de lo que me apasiona, de lo que me gusta. Y bueno, con, con, con perspectiva de hacer mi último combate en, en seis semanas, así que, que con una motivación espectacular y, y con ganas eso, de, de poder eh, por última vez mostrar mis instintos, disfrutar de, de lo que ha sido una etapa espectacular en mi vida y muy bonita, que es la de, la de competir. Y bueno, luego dar un, un salto para, para otra faceta, que es la de entrenador, que también estoy haciendo cosas eh, muy buenas y, y además eh, me, me llena muchísimo también y bueno, ya te digo, con ganas de, de dar ese, ese pasito. Si sí, el kickboxing, bueno, en, en los inicios yo peleaba en todas las modalidades porque la única manera de acumular combates eh, era esa, pelear en boxeo, pelear en kickboxing, pelear en full contact, eh, el K1 es el kickboxing con además golpes de rodilla, solo puedes agarrar y rodillar una sola vez, eh, por eso el Muay Thai es diferente, porque en el Muay Thai puedes rodear varias veces y además se pueden utilizar los codos y hay un poquito de, de, de clinch, de, de agarre, en el K1 a la que, a la que te agarras lo separan para que haya mucho más, más, eh, más acción continua de, de golpeo.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 Eh, buen nene, pero bueno, muy, tenía mucho punto honor. Yo recuerdo a mi madre que de bien pequeñito ya cuando me regañaba o me pegaba, no me has hecho daño, ¿sabes? Era como, tenía mucho, mucho, mucho orgullo y mucho punto honor, como decía ella. Y luego, además, ya te digo, era muy movido. Entonces, eh, de ahí que mis padres eh, decidieran pues, apuntarme a deporte eh, rápido, ¿sabes? Eh, como todo hijo de vecino en España juega fútbol muchísimo tiempo, incluso llegué a jugar en, a buen nivel, juega en el español, se me daba bastante bien hasta que bueno, probé el judo, no me gustó, competí incluso en judo, para ser un chaval muy competitivo, eh, no me gustó porque mis características físicas no eran las adecuadas para el deporte, era muy alto, no pesaba mucho, mi centro de gravedad era más alto, no muy bajo y tal, entonces eh, lo dejé y al cabo del tiempo, pues bueno, por un amigo del instituto, llegué a, a probar el kickboxing y eso sí que fue pues como como, como, como una, un enganche total, dejé el fútbol y me dediqué, única y exclusivamente a, a lo que me hacía levantar por las mañanas, que era el, el kickboxing y el boxeo. Empecé cuando, en la época que no habían vídeos, no, había poca información, hoy en día pones el nombre de cualquiera, buscas en, en Google kickboxing y te salen 25 cosas sobre, sobre el deporte, en aquella época no existía, y no había vídeos tampoco en la televisión no lo daban, entonces bueno, era un, un, un deporte un poco eh, escondido, un poco marginado en ese sentido, para minorías, y a raíz de empezar a entrenar, entonces sí que ya pues, con, los, con los mismos chavales te documentas, te pasaba una cinta a tu entrenador, uno iba a Holanda, empezaban a darlo en el Canal Plus de, de Francia, entonces empecé a ver algún de esto, y, y rápidamente pues, encontré un, un peleador que probablemente por características físicas o por los golpes que a mí me gustaban, y él los, los hacía perfectamente, eh, me gustaba y, y ya te digo, luego tuve la, la gran suerte de, de poder conocerlo. Bueno, ya cuando yo fui una vez a, a Galicia a hacer de sparring de un, de un grandísimo campeón que se llama Manolo Planas, porque además iba a ir un compañero mío de gimnasio, que era campeón del mundo, y haciendo un sparring le fisuré en la nariz, entonces mi entrenador eh, eran cinco o seis días a la semana se iba, le ofreció que, bueno, que tenía un chaval joven, que, que peleaba, que, que lo hacía bien, ...que había lesionado al otro, que si podía hacer un cambio de cromos o buscaba a alguien... ...el, el pelador que se llama Manolo Planas... ...me... Le dijo que sí, que fuera yo... ...estuve allí una semana y la verdad que, que... muy bien, compartí mucho con él, aprendí muchísimo con él... ...y además él me dio el contacto de Holanda... ...me dio un contacto de un amigo suyo que había sido hombre del mundo también... ...de, de holandés... Y, ...y esa fue la llave de entrada en Holanda... ...que es donde estaba, pues bueno, la capital europea... ...donde estaban todos los campeones, donde estaban todos esos que veíamos en vídeos... ...entonces tuve la oportunidad pues de eso, de viajar a Holanda y entrar con ellos... Y ahí, después de un entreno, eh, yo en un sparring eh, pinché en el hígado a un grandísimo campeón, que se llamaba Najim Etual, y en el Mejiro Gym, que era como, como el Barça-Madrid, pues bueno, era, eran los, los, los gimnasios más reconocidos de la época, y actualmente son gimnasios de muchísima solera, y en ese gimnasio, en el sparring de los clase A, o sea, en, el, en la clase de, de más nivel, pinché a un gran campeón, entonces claro, es como que allí se quedaron sorprendidos, ¿no? El español viene aquí... Eh, además allí, ya te digo, en Holanda es un sitio duro para entrenar porque la gente no, no, no es como ahora que tú puedes ir a cualquier gimnasio y, y te abren las puertas sin problema ahí tenías que ir ganarte un poquito el, el respeto o tenías que hacerte tu sitio y bueno, fuimos a una velada y, y coincidimos con, con Rob Kaman que era este pelador que te digo que, que a mí me encantaba y, y recuerdo una cosa con él que cuando lo conocí eh, le explicaron la anécdota esta del, del Mejiro Jim y él me miró, me dijo, respect, de old school, no sé qué tal, como que respeta, eh, no sé qué, me, me, me, me guarda imagínate, yo era una persona que admiraba, yo todo parado, era un tío muy grande, todo paradito, y de repente me hice así, de, a, a, de manera jocosa, y cuando me quedo parado y tal, me coge de la cabeza, y, y me empieza a hacer así la cabeza, claro, yo estaba allí como, hostia, tu ídolo o la persona que tú habías visto en vídeos y que, y que tenía ganas de conocer, te estaba tratando de una manera muy cercana y además estaba siendo pues, eh, incluso hasta, hasta en exceso en el sentido de que con contacto físico, con, con, con muchísimo buen rollo. Y ahí recuerdo que dije, si alguna vez logro ser un referente ¿sabes? O, o, o tengo la posibilidad de hacer feliz a alguien con un gesto así, eh, lo seré. Yo creo que son cosas que al final luego me han marcado y cuando estoy en una velada eh, estoy muy atento a ese tipo de detalles porque, bueno, porque si puedes hacerle feliz a alguien o, o puedes eh, tener un detalle con alguien, ¿por qué no hacerlo? Es una, una, una posición de privilegio. Bueno, en un principio yo llego al gimnasio, chaval joven, muy delgadito, pero sí que es verdad que, que la gente, pues oye, eh, al chaval se le da bien, a los seis meses ya compito, eh, gano, entonces bueno, sí que, sí que tienes esa percepción de que, de que se te da bien, pero la presión no, no era para nada, porque habían otros campeones en mi gimnasio y porque yo realmente lo veía muy lejano. Con el tiempo, eh, sí que vas escalando posiciones, vas como ganando... Eh, grados en esa jerarquía que hay dentro de, de, de un grupo y más un grupo de competición al nivel al que teníamos en esa época, que era, que era muy bueno, éramos un equipo como el equipo Sparta era un equipo temible, ¿sabes? Entonces, eh, fui ganando, escalando, y ahí sí que de muy jovencito ya estaba pues, de cabeza de cartel en muchos eventos, eh, me seguía muchísima gente, las peladas se llenaban, y ahí sí que verdad que tuve, tuve una losa que, grande que llevar, pero bueno, al final yo creo que es parte de del procedimiento del aprendizaje de llegar a ser un referente o alguien que la, que la gente lo, lo sigue. Bueno, mira, yo ahora que soy entrenador lo veo y he pasado, pasado por mis manos gente o he conocido en el camino gente que yo te diría que incluso han tenido hasta más talento que, que yo. Mira que al final yo soy considerado un pelador de, de talento, pero yo creo que lo que te marca la diferencia no solo es el talento y la constancia, que eso si no está de la mano en nuestro deporte es imposible llegar a nada, es imposible, o sea, si tú no tienes cierto talento y sobre todo no tienes trabajo y constancia, es imposible que llegues a nada, te digo a nivel destacado, pero lo que marca la diferencia en de nuestro deporte es esto, la cabeza, cómo gestionas eh, los buenos momentos, cómo gestionas los malos momentos, cómo gestionas el éxito, cómo gestionas el fracaso, cómo... Eh, bueno, como no dejas de, de, de evolucionar día a día porque ya un momento que claro, ganas a todo el mundo todo por caos los pabellones se caen cuando peleas pero eso también te, te desvía un poquito la atención sabes. probablemente te sientes que eres invencible y lejos de, de la realidad eh, nadie es invencible tienes que trabajar en cada pelea tácticamente tienes que enfocarte para cada combate ningún rival es fácil es un deporte que está lleno de, de sorpresas y de... Y de grandes campeones que han sido víctimas de peleadores probablemente de nivel inferior, pero que por motivación, preparación o, o por no estar atento en ese momento, eh, han perdido. Entonces eh, yo creo que lo que marca la diferencia es eso, la cabeza, estar bien rodeado y, y sobre todo necesitas tener eh, constancia y disciplina porque si no es imposible.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 pero, pero no me gusta para nada, tengo mal perder, la verdad. Al final, mira, eh, no hace falta que te derrote muchas veces para aprender de ello, ¿sabes? Eh, yo recuerdo una frase que dice Mohamed Ali con la primera vez que pierde, que dice, ahora siento lo que han sentido todos los que han peleado conmigo. Dice, y realmente conozco las dos caras de la moneda. Entonces, ahora realmente soy peligroso, porque como sé lo que significa perder y sé perfectamente lo que es ganar, eh, sé en el lado en el que quiero estar. Entonces, ahora realmente soy como más peligroso. Y cuando yo pierdo, sí que es verdad que yo, yo, yo pierdo en, en, en boxeo una vez eh, y, y pensé que se acabaría el mundo cuando, per, cuando perdía y por ejemplo me di cuenta que todos los compañeros de profesión destacados, eh, todos los boxeadores, absolutamente todos me pusieron un mensaje de esto te hace humano eh, esto le da valor a todas tus victorias eh, esto es algo que tiene que pasar eres el mejor, sigues siendo el número uno gente, te hablo de... Muchísimo, muchísimo nivel, campeones de muchísimo nivel. Entonces es como que también me, me di cuenta que a veces mitificamos muchísimo el tema del resultado y yo creo que tenemos que centrarnos más en el, en el camino que, que no en lo que pasa. Al final lo importante es dar el, el resto. Yo en la primera derrota que tuve eh, la luché, llegué al combate físicamente mal porque estuve una semana enfermo, pero aún no es una excusa. Al final subí como sube muchísimas veces y me ha salido bien y he cerrado la victoria sin decir uy sin, sin de esto. Entonces, eh, bueno, lo, lo, lo acepté, sí es verdad que la segunda vez que pierdo, siento que no he luchado, y a mí esa sensación es la que me mató, no el, el, el, el, quien da todo lo que tiene está obligado a más, pero en la segunda derrota, mal golpe en primer asalto, en frío, por detrás de la cabeza, con un tipo que ahora es campeón del mundo, o sea que, que no, no me gana cualquiera en boxeo, y, y la otra es con un canadiense que lo llevo ganando siete asaltos y al final el séptimo asalto pensando que lo tengo me cruzo y me llevo una mano, me voy al final de, quedan 15 segundos uh, mi entrenador me ve mal y te la toalla entonces hay diferencia de leer eh, derrotas y, y derrotas pero sí que, sí que aprendes a, eso, a relativizar las cosas al final ganes pierdas, al día siguiente sale el sol los que te quieren te quieren los que están a tu lado están a tu lado y, y la vida al final continúa entonces eso también te quita responsabilidad para, para futuros eh, retos o, o futuras peleas. Bueno, para mí es, es mi toma tierra, es la persona que, de la que he aprendido muchísimo. Además, nosotros somos totalmente diferentes. Es una persona extrovertida, soy una persona eh, eh, que me gusta moverme, que llamo la atención, ¿no? que, que soy efervescente y él es todo lo contrario, es una persona calmada, es una persona muy equilibrada, aunque yo también considero una persona equilibrada, pero yo creo que ha sido él que me ha aportado esa, esa parte de, de, de relativizar las cosas, de dejar un poquito todo el tema de la testiculina un poquito al lado y vamos a centrarnos en lo que toca, esto es un trabajo, esto es un deporte, y, y si hay que moverse a la derecha, lo movemos a la derecha, no, estoy pensando, te voy a pegarle, eso, otro rollo, ¿no? Y luego a nivel personal, pues bueno, una persona constante, disciplinada, eh, dada a los demás, una persona que no quiere... Eh, aplausos, que no quiere cámaras, que no quiere reconocimientos, más que el, el de tener una vida llena, hacer lo que le gusta, aportarle a los demás y, y acostarse tranquilo por la noche, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, cuando la tienes al lado, eh, poquito a poco te vas empapando y, y la verdad que, que es una persona que antes lo, coment, lo comentaba, que él a mí nunca me ha engrandecido, nunca me ha dicho, ¿qué eh, tal, hemos hablado, pero le hemos ganado, se ha ido, nunca las victorias ha salido en la foto nunca sale, Digo, no, no, es una persona como muy, muy, muy lineal y él está a mi lado, tenemos un micro personal que él y yo sabemos cuál es, no falta que nadie lo sepa y entonces cuando uno tiene eso en la esquina, la verdad que, que ayuda muchísimo, es una persona que me ha da dado muchas soluciones a nivel táctico en, en combates, me ha ganado combates desde la esquina y, y bueno, una persona que, que sin ningún tipo de duda, sin, sin él, eh, no sería quien soy ni estaría donde estoy sin ningún tipo de duda, o sea, segurísimo. Bueno, es un deporte, no es fácil, eh, peligroso, dependiendo de, de a qué te refieras como peligro. Que es un deporte, eso, que lo puede practicar cualquiera, no. Es un deporte solo para unos cuantos, es un deporte que mi padre me dijo en su día, cuando le dije que quería hacer boxeo, él le gustaba, una persona que le gusta mucho el boxeo y tal, y me dijo, tú sabes que Mohamed Ali tiene un hermano que boxeaba, y Mohamed Ali lo hizo retirarse porque ganaba una, perdía dos, ganaba tres, perdía una, entonces eh, él me dijo, tú quieres boxear, quieres pelear, pelea, pero yo no te voy a dejar que seas uno más, si peleas es porque vas a ser el número uno, si no eres el número uno, no es un deporte para ser uno más, ¿Vale? entonces es como que, que, que yo entiendo muchísimo lo que me decía mi padre en su día, yo creo que es un deporte para eso, para... para para ser de los buenos, porque como te toque remar, pues hostia, es un deporte muy agradecido en la derrota, es un deporte muy duro físicamente, es un deporte eh, que conlleva pues, un castigo y, y muchas veces puedes hipotecar tu salud para lo que te pueda quedar de vida. Entonces, bueno, deporte fácil no es, deporte duro muchísimo, pero también te digo, es un deporte que te aporta muchísimas cosas, y te digo que en ningún momento hablo de nada físico, sino de, a nivel de afrontar... Eh, situaciones y todo eso, es un deporte de soluciones rápidas, viene una mano, tienes que pasarla, tienes que poner, eh, puede estar muy bien y te puede hacer daño, entonces es como que tu mente eh, relativiza todo, lo bueno y lo malo, y eso te das cuenta de cuando en la vida, eh, luego funciona así, ¿sabes? Hace poco estaba leyendo un libro del estoicismo y tal, y veía comportamientos y dije, hostia, digo, son cosas que yo hago, pero yo hago, yo creo un poco, eh, relacionando, sacando un poco lo que hago dentro del ring, al final lo, lo extrapolas a, a, a tu día a día, y son cosas así. En la alegría o en el momento que tú tiras a alguien, oh, que parece que eres el rey del mundo, respiro. Lo que me ha funcionado es esto, sigo haciendo lo que me ha funcionado, emociones tranquilas. Al revés, cuando estás en mala situación, decir, oye, mira, esto no es como empieza, sino como acaba. Un poquito como en la vida, ¿sabes? problema solución y vamos poquito a poco y, y habrán tiempos mejores. Eh, cuidado que pueden venir tiempos peores. Y bueno, yo creo que te da una calma y un conocimiento personal que yo creo que es muy... Eh, muy recomendable más en los tiempos en los que estamos. Bueno, el, el tema de las lesiones, yo la, realmente es que no tenido lesiones graves, no he tenido, eh, lo de las cervicales, sí que es verdad que llevo dos prótesis, pero es que hay un médico que me dijo una cosa, que lo explico siempre, porque a mí me, como que me iluminó, me dijo, tengo una buena y una mala noticia, me dice, la buena noticia es que, digo, o sea, dame la, la mala primero y luego la buena, me dice, no, no, el, el orden lo elijo yo. Entonces me dijo, la buena noticia es que tú eres un Ferrari, si fueras un coche, serías un coche de competición. Un coche fuerte, con buen motor, no me adorne no, tal, entonces el tío, como me lo adornaba, me dice, eres un coche de competición, eres un caballo de carreras, esa es la buena. dice, la mala es que vas 300.000 kilómetros. Yo, no yo no creo que sea un problema de, del boxeo en sí, yo creo que es un problema de que llevo 26 años haciendo deporte al más alto nivel dándolo absolutamente todo, antes no teníamos ningún tipo de control, no había nutricionistas, no había preparadores físicos, no había monofisio, no había, y era más, era mejor, o si sea, estaba así solos en el gimnasio era mejor que estar dos, cuando ahora eso no es así, entonces eh, yo creo que lo que me ha podido ha sido un desgaste, pero que cualquier deporte que hubiera hecho 26 años de deporte al más alto nivel, eh, me hubiera, hubiera tenido más lesiones seguro, si hubiera jugado a fútbol tendría dos triadas, tres tobillos, seguro, entonces eh, la verdad que no me quejo por las lesiones, Sí, verá que no es una lesión fácil de tratar. En su día con el tema de la señal lo pasé bastante mal, pero bueno, ya está superado y ahora estoy perfectamente. Sí, yo creo que al final un deportista está siempre atado al nivel de motivación que tenga. Al final para preparar cualquier competición, para preparar un combate, tienes que tener motivación porque para levantarte y entrenar, hacer dieta, descansar subirte al ring o estar motivado y enfocado o, o mejor te quedas en casa. Yo hubo, me estuve con la selección española. Es como que se, tenía muchísima presión, pero ya no es una cuestión de la presión, la presión la he tenido toda la vida. Mi cuerpo me pedía hacer otras cosas, quería estudiar, quería me hacer acceso a la universidad, quería hacer otras cosas. Tenía como otras inquietudes y notaba que cada vez estaba menos enfocado en, en, en, en la tarea de subir al ring y pelear y me llamaba más otro tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que fui franco con lo que sentía, y lo que pensaba. Eh, dejé de pelear, estuve dos años, bueno, me saqué el carnet de barco, me saqué la acceso a la universidad, hice varias cosas que tenía pendientes y quería hacer, y a los dos años, como no he dejado nunca de entrenar, porque al final soy un deportista y, y aunque compita o no compita, entreno y entrenaré toda mi vida porque me gusta, eh, bueno, sentí que debía volver al ring y, y volví, pero yo creo que en, en general en la vida, si quieres hacer algo quieres hacerlo bien, tienes que estar motivado y tienes que estar eh, con ganas de hacerlo, yo para hacer algo y hacerlo mal, eh, me quedo en mi casa, entonces, bueno, lo que, lo que ocurrió, que no tenía ganas de pelear, no tenía ganas de, de, de, de ir todos los días a entrenar, no me apetecía competir, entonces pues dejé la competición dos años. Y ese fue el... Bueno, estaba la selección española, es un poco soberbio decir que decliné ir a los Juegos Olímpicos porque hay que clasificarse, hay que ir a un mundial, hay que ir a varios torneos, entonces yo no estaba clasificado, no es que estaba clasificado y dije, no, no, no voy, no me esperéis, no, no, yo estaba para clasificarme. Pasa que, bueno, había ganado el boxam le gané a un subcamen de Europa antes del límite, le gané a Callum Johnson, que además ahora está hablando de un profesional que lleva un 25-1, ha peleado solo con Artur Beterbiev en la final del boxam ganó el boxam las 3,3 antes del límite, entonces, bueno, pintaba bien, estuvimos en Cuba en un intercambio, allí bueno las sensaciones eran, eran buenas o, o por lo menos eh, éramos conscientes de que teníamos eh, opciones reales de, de poder clasificarnos, entonces, en esa época es cuando me voy a sentir que casi estoy haciendo malas cosas por los demás que por lo que yo, por lo que yo quiero siento, entonces ahí pues decido, decido dejarlo. Sin ningún tipo de duda. Al final, creo que hay que ser valiente para andarte todos los días, a seis de la mañana ir a por andamios. Eso para mí es valentía. Otro, pues valorar la valentía de subirme al ring. Pero al final yo estoy haciendo lo que quiero, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, yo creo que la valentía dependiendo de quién la vea, eh, y al final lo mío es, es mi vida, es lo que he hecho toda mi vida, lo normalizo, eh, no creo que soy más hombre que otro, lo que sí que es verdad que sé pelear más que otros, sabes o no y estoy más acostumbrado a ello, pero, pero creo que la valentía, en ese sentido, la testiculina, eh, hay que ponerla para muchísimas otras cosas, ¿sabes? para para estudiar, yo te digo, me saqué la hacer a la universidad y cuando me tenía que levantar a, a hacer esquemas a estudiar, digo, hostia, esto sí que hay que poner voluntad aquí, porque al final ir al gimnasio cansa, pero, al final no deja de ser algo que me gusta, pero, estar sentarme aquí delante con un bloque así de apuntes y ponerme a estudiar ahora porque tengo una prueba la semana que viene, pues hostia, esto, eso sí que es complicado, entonces ya te digo, yo cuando a veces hablan de, de valentía y bueno, cada uno al final puede mostrar la valentía desde su ámbito y no necesariamente la valentía sea única y exclusivamente subir en ring a, a pelear. Bueno, se puede vivir de deporte. Eh, yo creo que al final, mira, si, en, si al principio de mi carrera yo hubiera pensado que, que viviría del deporte, no tenía ningún referente que lo hiciera. Sobrevivían. Bueno, en el un poco en, la, en el evento y tal, pero bueno, hasta que pudieras competir, después de competir, a currar de lo que fuera. Entonces yo creo que al final uno al final tiene que mirar de, de hacer su camino, intentar buscar su fórmula, yo probablemente sea el que menos pueda quejarse porque dentro de, de lo mío pues, es una persona que, que pues, he vendido, los eventos se han llenado y eso al final en consecuencia pues, me ha reportado pues, eh, bolsas más, más, más grandes, no es una cosa de la que pueda retirarme, ni mucho menos, pero bueno, también es verdad que esa figura como deportista te abre otras puertas, si luego además tienes la, la suerte de que te gusta la docencia, como yo por ejemplo ahora, pues tengo el gimnasio lo tengo lleno, tengo tres gimnasios y la verdad que funcionan bien, entonces bueno, ya te digo, he podido enlazar una cosa con otra y, y estoy sumamente contento pues eh, con poder dedicarme a lo que me gusta, aunque no me puedo retirar, no puedo dejar de hacerlo, pero bueno, hago lo que me gusta y, y, y aporto, pues cuando subo al ring doy mi espectáculo y cuando estoy entrenador pues intento aportar a los chavales la experiencia y, y lo aprendido en el camino, pero al final no dejo de estar relacionado con lo que me gusta y me siento una fortuna por ello. Vale. Uy, mi madre sufre una barbaridad. mi madre al final es, una, una, es muy mami, ¿sabes? Entonces ella no vino a verme pelear hasta a lo mejor la cuarta o quinta pelea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 Bueno, yo voy a hablar de manera personal. Al final eh, yo afronto el combate, si es decir, verdad que tú vienes de una preparación, llevas 8, 6, 10 semanas enfocado en lo que va a ser. Entonces, bueno, el plan técnico táctico lo tienes más o menos claro. Sabes, has hecho un buen entreno has hecho un buen entreno. Eso te da tranquilidad o no te da tranquilidad. Yo normalmente intento servir las cosas y llegar al día del combate, pues sin, sin pensar, hostia, está enme colgado y no veo tener aire para hacer los, los asaltos, o, por ejemplo. Entonces, a nivel de emociones, pues bueno, intentar sacar emociones y ¿qué es lo que hago? Esto, lo he hecho toda la vida. Este rival es así y yo voy a enfocar este trabajo para hacer eso. Sube arriba, a tu trabajo y ya está. Mañana saldrá el sol, eso es importante, que no tenés a losa, si pierdo, y si me das, no pensar en lo mal y tal. Y luego te digo, subir al ring, confiar en tus instintos si los tienes. Y, y luego agarrarse pues, a lo que toca hacer con, con, con cada rival, y bueno, yo creo que es un poquito mi, mi manera de subir al ring. Yo tengo que decir que cuando subo al ring, eh, lo he comentado una vez, yo tengo un muñeco, tengo un, un, un cabrón que es, el que, me, que, que es el, que me, el que me intenta hundir, pero yo creo que realmente es el que me estimula, ¿vale? Que sé que cuando voy por la pasarela me, me dice que esto no es gratis, la gente, claro, tú subes al ring y todo el mundo, vamos, César es el mejor, vamos, está así, pero hay que subir, ¿eh? y eres el mejor dependiendo de lo que vayas a hacer ahora ahí, entonces eh, ese muñeco es el que me dice, lo, esto no es gratis, apreta eh, el culo, pégate, eh, toca trabajar duro, sabes, entonces, bueno, tengo ahí incluso cuando alguien me lleva una mano, te van a sentar, ya verás tú, entonces, bueno, tengo como, es mi manera un poco de, de, de, de mantenerme alerta, de mantenerme eh, vivo y, y de mantenerme enfocado en lo que, que toca hacer. Es una sensación muy guapa, yo, yo siempre digo, mira, ahora hubo una velada de youtubers y tal, y, y venían al vestuario alucinados, usted qué pasada, tío, qué duro es esto, y yo digo, es que yo creo que en la vida, pasa que es un deporte que lo he dicho, no puedo, no puedo hacerlo todo el mundo, yo creo que a la gente eh, subir al ring, o, o afrontar sus miedos, o, y no poder escapar, y estar ahí, y, y ver eso como una oportunidad de probarte y de ser mejor, yo creo que es algo que, que todo el mundo debería sentir, y debería vivir, es una experiencia brutal. Y si ya te sale bien y tienes la suerte de, hostia, de, de poner un pabellón de pie, por lo bien que lo has hecho, esa sensación después cuando te vas al vestuario, ya no, ya no la palma de la espalda, la foto, el aplauso, cuando te vas a la ducha y te duchas, estás solo y dices, hostia, le apunta a liar, tío, qué bien, ¿sabes? La que lía hoy. Esa, esa sensación personal, eso es, eso es una droga, eso es espectacular.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 eh, recuerdo ir por, la bueno, por la pasada, ¿no? ir por los vestuarios, por el túnel vestuario en el, en el Olímpico de Badalona y cuando iba andando, todo el mundo en silencio andando, y hay alguien que lo grabó con un, con un móvil, hay un vídeo por ahí por, por, por YouTube, y entonces él empezó, no, ya asuro, pie, risco, he dado, y, hostia, y yo empecé a recitarlo también, y es como una arenga que, que a mí me, me enfoca o, o me hace consciente de la responsabilidad y, y, y de que al final mi instinto es que yo soy un guerrero del siglo XXI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 pero estoy intentando llevarlo de la mejor manera, en el sentido de decir, oye, eh, creo que he tenido una carrera eh, muy buena, he tenido una carrera que no hubiera imaginado en mi vida, entonces quiero merecer ese, ese buen final, y entonces ahora mismo estoy enfocado en eso, en merecerlo. ¿Cómo se merece un buen final? Intentando ganar el combate en el gimnasio. Entonces eh, es un poco lo que, lo que siento ahora. Entiendo cuando se va acercando la fecha, pues bueno, eh, pesará, pero es... Es lo que me gusta, es lo que he hecho toda mi vida. Intentaré re relativizarlo como he hecho siempre y subiré al ring con la mayor de las tranquilidades pero siendo consciente de que, de que son mis últimos nueve minutos allá arriba de que quien venga va a tener que hacerlo muy bien para ganarme. No le voy a regalar absolutamente nada e y, y incluso eh, y más rodeado de los míos, el primer gangomate que veo que mi hijo me verá, no sé, intento agarrarme a todas esas motivaciones para, para compensar probablemente que hace cinco años que no subo al ring en, en, en puño-pierna, que hace muchísimo tiempo que no, que no tengo la sensación, que al final peleo con un tipo de 28 años, un chaval fuerte, un chaval con, con, bueno, con el físico al mil por mil, pero vamos a intentar compensarlo ya te digo, la motivación y la responsabilidad y, y, y el querer poner esa guinda final a mi carrera… Eh, no voy, a, no, voy a, no, voy a, no voy a ofrecer ningún, ninguna, ningún resquicio para que para que puedan arrebatármelo, ¿sabes?, como, como creo que debe ser. Bueno, tengo preparado una cosa que yo, yo he soñado muchas veces eh, en la salida de mi despedida. Eh, no puedo hacer un speech, pero bueno, el que venga lo verá. Eh, bueno, lo, lo, tengo, lo, te, lo, tengo, lo tengo pensado, al final yo creo que es un día para agradecerle a todos esos que me han acompañado en este camino, que en vista de la reacción que ha habido cuando he anunciado que, que íbamos a por ese último baile, ha sido una vez más desbordante, el, el, la muestra de cariño, de, de apoyo, de respeto, ¿sabes? Entonces, bueno, quiero agradecerlo porque al final yo no hubiera sido quien soy si la gente no me hubiera seguido, ¿no? Al final los deportistas siempre estamos... Eh, atados a que haya un público que te, que te reclame o, o que quiera verte hacer tu trabajo Entonces bueno, yo creo que lo voy a vivir desde el agradecimiento desde me voy a dar un homenaje dentro de que es un combate y, y, y, y bueno, y es complicado ¿no? el, el, el, el disfrutarlo pero no perder de vista que, que, que ello es una, una guerra y luego pues eh, pienso también en agradecer a Juanjo por ejemplo, de la pensaba ¿Cómo puede ser un último descanso? Estaba haciendo físico, estaba muerto, pulsaciones al mil, me quedaba un asalto, me senté y, y vi a Juanjo. Yo soy muy. Eh, me gusta visualizar, y vi a Juanjo, y está, ¿cómo será ese último minuto de descanso si llegáramos eh, con Juanjo ahí? Pues bueno, yo creo que no le deja ni hablar. Le voy a agradecer todo este tiempo a mi lado, le voy a. Bueno, le voy a, voy a. Voy a hacer partícipe de que al final son nuestros últimos tres minutos encima del ring, porque es una manera de convencerme y de decir oye no te dejes nada sabes no es el último día disfrútalo Se cauto pero pero bueno pero pero disfrútalo porque es que no esto no se va a volver a repetir pero bueno con, a nivel emocional lo quiero lo quiero vivir de esa manera me gustaría dar un último espectáculo sabes que la gente dijera hostia, pues ese señor lleva toda la vida en esto y se merece el respeto o al final me gustará me gustará menos lo ha hecho mejor lo ha hecho peor pero el tipo se ha preparado bien eh, el tipo siempre ha sido profesional y, y siempre pues, ha, ha, ha hecho todo lo que está en su mano para, para que el espectáculo fuera digno. No, porque, por ejemplo, ya ha estado retirado en cierta manera dos años, ahora llevo tiempo sin pelear. Eh, yo creo que al final uno tiene que ser consciente y si no puede mejorar lo que ha hecho, yo creo que lo más lo más noble o lo más eh, acertado es dar un paso al lado, al final yo hago 42 años este año, llevo muchísima carrera yo operando desde los 16, entonces bueno al final tengo que dar un paso al lado, todo tiene sus etapas eh, yo esta la he vivido de una manera eh, más, que, más que exprimida, sabes. entonces ahora toca pues, ayudar a los chavales en las esquinas, eh, vivir las, en los eventos como como, como público y, y nada, ya te digo, ¿no? en ese sentido yo creo que no, que no que no encontraré mis mis maneras de competir me gusta jugar a pádel me gusta ya te digo no yo, yo creo que no no será esa la cosa pero bueno sí que es verdad que cuando uno lo deja y me pasa vives de recuerdos pero por suerte podemos vivir de nuestros propios recuerdos que no todo el mundo tiene esa suerte sabes vive de los recuerdos de demás, de cuando fui a ver a aquel que hizo entonces yo al final puedo vivir de vivir de mis mundiales de mis viajes de mis combates y, y yo creo que bueno que así será ¿Y ¿Encontrarás nuevos retos no sí sin sí, ningún tipo de duda no no quieto quieto no me voy a estar, me voy a estar porque... Bueno, esa sensación de responsabilidad. Yo más que de peligro, yo creo que de responsabilidad que conlleva también el peligro, pero también conlleva la gloria y también conlleva otras cosas. Yo creo que sí que engancha esa presión. Engancha, pero bueno, habrá gente. a mí gente me dice tú estás loco. O sea, yo eso de que todo el mundo mire, no poder fallar, eh, estar ahí delante de un tipo con, con esa guerra psicológica, con ese dolor, con ese eh, control del cansancio, control de los tiempos, control de lo que toca hacer, eh, no poder...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 y rendir un homenaje, a mi por encima de mis emociones, por encima de mi pena, por encima de, de, de mis recuerdos, por encima de todo. Voy, lo leo, lo hago y después me voy al vestuario, me lamo las heridas, lloro o lo que haga falta, ¿sabes? Un poco como en el ring. De por eso te digo que, que mentalmente se afronta así. Tú tienes que subir ahí arriba, tienes que hacer un trabajo, sal, haz tu trabajo. Y, y a mí me ha servido muchas veces también decir, llevo toda la vida haciendo esto. Oye, no tienes que hacer nada más de lo que has hecho en la vida. Vete allí, hazlo y para casa. ya está. Y normalizas un poco. no es que yo me iba al hospital y pues, ves el panorama allí, ya no alucinas. Y él ahí como, vámonos, vamos Y tú ves y, y, y, y yo recuerdo ¿eh? de, de, de entrar y verlo. Y en un principio, bate te va, que tenemos un último combate que, ¿sabes? Como bate te va. Y ya lo veías lo veía de una manera que dices, si ese no es él, mi abuelo era un tío, Uy, Dios, me ha cagado un tío, eso es un... Y estaba ahí, digo, si es que no es él. Yo me... Y entonces, hablé con la enfermera, no sé qué tal, y, y digo, mira, el discurso es otro. No, oh, nos queda un combate, vamos. No, ya está, ya está. O sea, no te cargo responsabilidad, al final no me tiene que descansar, eh, vas a ir de aquí gagao, ¿sabes? Un hombre que tiene un orgullo que mis amigos de broma. Lo intentaba subir al, al, al... Tenía 97 años. O sea, súbete al, al coche. Voy yo, Jamiro, toques que yo... Puyuzón, no sé qué, ya esto es orgulloso. Como digo, va a salir ahí así, lo vamos a matar en vida. es Como si un tío que... tú has sido un ganador, o ha sido un macho alfa. Y, y te tienes allí que te tienen que llevar. o sea yo me voy al hoyo. A mí... Yo no quiero vivir así. Entonces yo ahí... Venga, va, tete, va, tal, no sé. Yo me di cuenta que dije, por ahí no vamos. Entonces, cinco minutos para respirar... Digo, ¿qué me gustaría que me dijera a mí? Probablemente la persona que más quiero, porque mi abuelo y yo teníamos una, un, un vínculo muy especial. ¿Qué me gustaría que me dijera? Pues oye, estamos preparados, vete tranquilo, ¿sabes? Es que no puedes haberlo hecho mejor, es que al final tiene 97 años. Es que una de manera de llevar la pena era decir, se si muere un niño con 10 años, dices, hostia puta, me, me, me, me", pero es que tiene 97 años, que al final es una cuestión de, de vida. Ha tenido una vida plena y sobre todo... No tengo nada que a mí, lo he disfrutado. Yo, todos mis amigos, cuando se murió, todos mis amigos, yo voy mucho con futbolistas, con. Lo hacían todos. Torneo de padre, el abogado conmigo. Eh... En mi casa, mi abuelo está conmigo en mi casa, semanas en mi casa, ¿sabes? Entonces, eh, hemos ido a mil sitios, juntos, a mil sitios, a las peleas, todas las peleas... En la gente de las veladas, mi abuelo era tan conocido como cualquiera de los que pelea. Allí, hombre, el abuelo, porque estaba en primera fila. Pero esto es más, en la pelea número 100, yo subo al ring con mi abuelo, ¿sabes? Subo con él porque es como que digo, quiero que vean de dónde vengo, ¿sabes o no? De dónde proviene todo. Y todo, pues yo provengo y, y iba allí. Entonces yo con él, me metía con él y decía, ¿te digo? Cuando vayamos para la, pa la Ginara, no, no te hagas el cagado, ¿eh? Digo, saca el pecho. Que decía yo, pero así, pero... O sea, que el tío era un fenómeno, el tío era un fenómeno, lo conocía todo el mundo. ¿Sabes? Al final lo más de esto es eso, honrarlos y, y quererlos. Y es, Probablemente lo que más raro se me va a hacer es mi despedida. En el vídeo que te he enseñado, me mandaron un vídeo de cuando peleaba en Bilbao. Y salgo dándole un beso a mi madre y salgo dándole un abrazo a mi abuelo, ¿sabes? En uno de los videoclips que me han mandado. Y hostia, y cuando lo vi el otro día dije, hostia, qué raro se me va a hacer pelear y no verlo, ¿sabes? Pero bueno, al final, lo que, no estará mi abuelo, pero estará mi hijo. Ahí cambiaremos un poco el, el rol. Pero, bueno. Bueno, yo en ese sentido siempre he sido como muy consciente, ¿sabes? Por poco nivel que haya tenido o por poca gente que me, que me siguiera o, o, o me intentara imitar, siempre como que lo, lo, lo, he, lo he tenido muy en cuenta, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, al principio el comportamiento en el tatami, por ejemplo, para tus compañeros es sumamente importante cuando ya empiezas a ganar combates y cómo llevas tus victorias. Yo, por ejemplo, siempre que, que peleaba, peleaba un sábado peleaba un domingo, el lunes siempre estaba en el gimnasio, siempre me iba de perfecto, y en medio de decirme, ah, la sana que viene, una semana para celebrar la victoria, yo el lunes iba al gimnasio siempre, y el lunes entrenaba con todos, dijo, César, qué bien, qué combatazo, gracias chicos, tal". pero yo, gracias, gracias, pero tampoco no una fiesta, tampoco me entraba es una persona que, tal, venga, un aplauso, llegaba allí, está que bien, sí, sí, tal, no sé, pero vamos a por más, y a entrenar, y luego a lo mejor, faltaba martes, miércoles, descansaba un poquito, y jueves volvía a entrenar, pero yo el lunes siempre iba, porque para mí, era una responsabilidad el decir, yo gano, pero no me relajo. Yo gano, pero sigo trabajando porque como mi fin no está aquí, que mi fin está allí, pues yo sigo trabajando y la gente lo ve. Entonces desde pequeño ya o desde bien pronto eh, sentía esa responsabilidad. E incluso muchas veces lo digo que la responsabilidad de esa yo creo que me ha hecho mucho mejor. Porque cuando uno va por la calle, se comporta o va a los sitios y todo, el sentir pues que puede haber alguien que tu comportamiento lo pueda guiar para bien o para mal, te hace actuar bien. Si tienes conciencia, te hace actuar bien cuando a lo mejor en otro momento, más distendido, dejando de mirar un poquito más, pudiera haber actuado de otra manera eh, no tan buena. Eh, hablábamos de la... Por ejemplo, yo muchas veces no he sido muy consciente del nivel de responsabilidad que tenías, aunque lo tenías muy a flor de piel, pero bueno, entiendes que es un poco más en petit comité, la gente que te ve, la gente cercana, ¿no? tu comportamiento a diario... Pero luego te das cuenta muchas veces con, con anécdotas o con cosas que te pasan, que, hostia, que, que muchas veces traspasa unos niveles que tú no eres consciente. Y, y recuerdo que te expliqué en su día, pues bueno, una vez que me amaron un domingo, una chica que era amiga de mi hermana que me conocía de pequeño. Que se ve que hablando, pues eh, el sobrino de su pareja estaba muy enfermo, niño con 14 años, ya va enfermo 4 o 5 años, no se sé cuántas operaciones... Estaba en el hospital con su amigo y se ve que empezaron a hablar, y entonces la me empezó a hablar de kickboxing, empezaron a hablar de César Córdoba. Entonces él le dijo: Hostia, pues si este es el hermano pequeño del Habla de, de Córdoba, que, es mi, que es mi, ha sido mi amiga de, de, del instituto toda la vida. Entonces me llamó: Hostia, ¿qué dices? ¿Tú lo conoces? Y, sí, sí. Entonces me llamó. Me dijo: Si sí, puedo ir al hospital. Eh, yo era domingo, le dije: Sí, mañana cuando salga del gimnasio voy. Y me dice: Mira, César, es que no sé cómo decirte lo ¿sabes? Porque es que no sé si llegará mañana. Digo: Hostia. Digo, ¿Cómo me dices eso? Sí, sí, se ve que estaba ya le habían dejado hasta llevarse el gato, porque el niño estaba, pues bueno, esperando que hubiera un fallo multiorgánico, ya, ya estaba como al final. Y digo, bueno, pues, pues nada, me he visto y voy. Recuerdo que era un domingo, siete de la tarde, 8 de la tarde. Cogí, me vestí, fui para allí, me estaban esperando, me vistieron de médico, bueno, me pusieron un, una bata y un gorrito de estos de, de, de, del quirófano, y bueno, y entré, chicos, ¿podéis salir un momento, por favor? A y recuerdo su cara que ni me miró, como diciendo... Estoy aquí bien con mis amigos y ahora viene este a cortarme el rollo, ¿no? Entonces, cuando ya tal, uno de los amigos me reconoció, hostia, así, ya le sonreí, ¿qué pasa campeón? Tal, y entonces ya empezamos a hablar. Y, y la verdad que, bueno, que el chico, sumamente consciente de dónde estaba y lo que iba a, a suceder, sin ningún tipo de, de miedo, que eso que era no también te, te impacta. Estuvimos ahí hablando, charlando, la verdad que fue un rato ameno. Eh, me fui contento de de por lo menos en una situación así, pues haber hecho pasar un ratito, pues a menos, pues, con su amigo, muy extendido la verdad que, que estuvo muy bien, ¿no? Le prometí que volvería a verlo y, y nada, al día siguiente me llamo la, la, la amiga esta de mi, de mi hermana, que por favor, si y ahí es donde te digo que donde uno coge, y dice, hostia, tío, como, mira lo que me están pidiendo y, y, y lo que conlleva esto. Y es que me pedía, eh, si le podía firmar, por favor, una gorra porque el chico había pedido que cuando se muriera lo, quería que lo enterraran con la gorra firmada. Entonces, claro, o sea, por el teléfono digo, que esto es que, estoy, es que suena, suena a broma macabra, ¿sabes? Pero, pero realmente he estado allí, entiendo la situación, o sea, era una cosa como, como, como orgullo y alegría, tristeza, no sabes bien ni por dónde tomártelo, ¿sabes? No sabes sentirte afortunado o sentir, coño, ¿qué me ha metido a mí en esta situación? Y sí, sí, así lo hicimos. Eh, fui a verlo otra vez, eh, yo creo que martes, miércoles, creo que falleció viernes, sábado, y sí, sí, le entregué la gorra firmada, estuvimos ahí charlando, le dije que, que, bueno, que en un par de días volvería a verlo, y, y así fue. Entonces, bueno, ahí es donde muchas veces uno se da cuenta que dice, hostia, no eres consciente de lo que puedes suponer a lo mejor para, para una persona eh, hasta que no te pasan cosas así. Al final yo siempre tiendo a, a normalizar y tiendo a, a minimizar las cosas, ¿no? Porque, bueno, y ya te digo, cuando te pasan estas cosas, dices, eh, hostia. Qué, qué barbaridad, yo tengo un chico que lleva tatuado mi logo de César Córdoba y lo lleva tatuado ¿sabes? También otra cosa que digo, hostia chaval que me sigue hace muchos años, oye, ¿sí? ¿te importa que yo me puedo tatuar? Digo, lo que tú quieras y se tatuó en el empeine el logo y me lo mandó, chaval, se llama Moisés y tal, y hostia, es una persona que quiera llevar tatuada tú eres una persona que en mí ha influido mucho, para mí eres un referente y igual que la gente tatúa el Maradona con el 10, pues yo me tatúo a mi ídolo, y... y Puedo, yo digo, hombre, haz lo que tú quieras, pero ahí es donde te das cuenta a veces es que hostia, tío, tienes, tienes más, más repercusión o, o puedes llegar más o estás más allá de lo que en un momento dado puedes, puedes percibir. Lo que, lo que hablamos antes, ¿no? el, el tema de, de, de tú intentar comportarte mejor para que todo lo que esté a tu alrededor vea que, que, que tu referencia es buena, te hace ser mejor. 100% seguro que si yo no hubiera peleado o no hubiera destacado mi deporte, Sería peor personal o, o hubiera actuado en muchísimas ocasiones peor de lo que lo he hecho. Y eso no significa que yo he cometido muchísimos errores, me he comportado mal muchísimas veces, ¿sabes? Pero bueno, he pero intentado siempre que he sido consciente en hacer las cosas bien. Por eso, porque no haya nadie allí y pueda coger un mal, un mal ejemplo. Yo he visto algo que me he dado cuenta hoy que en, en otros protagonistas de otros trabajos no, no he visto, que es que tú estás sonriendo. Sí, así. estás entrenando o estás peleando o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 Yo soy feliz, ahora por ejemplo que estoy programando el último combate, sonrío e intento levantarme con la mejor de las actitudes porque estoy disfrutando de, de, de lo que me gusta hacer, que es entrenar y, y competir, y además la gente me lo reconoce porque todo el mundo, el apoyo que, que he notado desde que se anunció la retirada, eh, es muy grande, pues eso solo puede hacer que insuflarme motivación y alegría. sin ningún tipo de duda, cuando pelean mis alumnos. Al final, no tengo el control absoluto de lo que pueda pasar. Y sobre todo, las consecuencias no, no son directamente hacia mi persona, ni física, ni emocionalmente. Entonces, sufro más por ellos, sin ningún tipo de duda. Sí, totalmente. Sí, sí, yo creo que incluso en, por eso te digo que he sido mejor persona, en el sentido de que yo, yo creo que si tú haces bien las cosas y, y siembras buenas cosas, el universo al final te recompensa, de una manera o de otra. Entonces, cuando preparas un combate, eso lo tengo muy, muy, muy presente. Pórate bien, porque si quieres que haya un buen final, probablemente cómo te comportes tendrá mucho que ver en el resultado de tu, de tu final. Amistad y lealtad, bueno, yo creo que, que nosotros somos un grupo de amigos eh, y entonces decidimos hacer algo en conjunto y, y creo que para mí las bases de, de, de la amistad o del, o del vínculo personal es, es eso, la confianza, la amistad, en el sentido de un vínculo que te una, que te, que te llene con alguien, pues al final si alguien que no, que no te une ningún tipo de, de cosa buena, pues no existe y luego la lealtad, al final uno tiene que ser leal a los suyos. Primero a sus principios, al mismo, y luego a, a los suyos. Entonces, bueno, me lo, me lo tatué. Eh, sí, por supuesto, lo que he aprendido es vivir con ellos, y aprendo a que caminen a mi lado. Pero yo creo que incluso ese cierto miedo te hace reaccionar más rápido, te hace ser más peligroso todavía. Eh, yo probablemente creo que los mejores combates han sido con los rivales más complicados porque ese puntito de, de no tener, de sé que no me va ninguna opción, me ha hecho pues bueno, ser un poquito más, más rápido, un poquito más, más, más agudo, un poquito más, más listo todavía. Entonces el, el miedo, eso he leído alguna vez que dicen, la, la valentía no es ausencia de miedo, eso sería inconsciencia. La, la valentía es eh, aprender a, a gestionar el miedo y vencerlo. Pues, o, o caminar a su lado, yo, yo creo que es un poquito, oh, estoy en esa línea, creo que es cierto. No, el ring no miente. Eh, la falsa humildad, la falsa seguridad, la, la falsa preparación, eh, no sé cómo decirte, eh, cuando uno suba al ring, a la larga, a la larga, si verdad que tú no puedes eh, juzgar a un peleador o a una persona o en un solo combate, ¿no? Pero cuando uno lleva una trayectoria, al final el ring no miente. Si tú eres un tipo comprometido y disciplinado, allí se ve. Si eres un tipo valiente, se ve. Si eres un tipo cabal, allí se ve. Si eres un tipo que te domina las emociones, al final se ven. Si eres un tipo que las controlas, se ven. Entonces el ring, sin ningún tipo de duda, el ring no miente. No, porque al final es que, lo que te digo, yo normalizo. Yo no creo que sea... Eh, ni un superhéroe, yo tengo la gran suerte, lo que te digo, yo no creo que, que tenga un, un don especial por encima de nadie, yo creo que tengo una suerte que es la de, de que se me da bien un deporte que me gusta y luego he volcado mi vida y, y he sido constante y he intentado trabajar pues, por, lo que, por lo que quería, que era, que era esto, y, y luego he tenido mis frutos, además es que tengo mi gimnasio vivido de ello, tengo la reconocimiento de la gente, entonces yo ya me doy por satisfecho con todo lo que he hecho. Para mí el, el, el trabajo ha valido la pena. Mira, eh, con toda mi trayectoria, yo con lo que me quedo es mi conocimiento personal, que yo sé que creo que conozco la fórmula del éxito. Aquí y fuera de, del tatami, o en el ring y fuera de él. Entonces, eh, para mí el ser consciente de, de, de, lo que, de lo que te hace en la vida cosechar éxitos o, o, o obtener triunfos, esa fórmula pues me la llevo para todo. En el ring me ha ido bien, pero es que ahora empieza una vida fuera de él y creo que, que con esa fórmula y poniendo constancia, disciplina, incluso un poquito de, de, de chispita, de talento que nunca me ha ido mal, sabes ese puntito, yo creo que, que, que la vida me, me va a ir bien y luego la humildad de que si tengo que remar voy a remar sabes o sea, no, hay, no, hay, no hay problema eso y luego la, la gente que tengo todo lo conocido hasta, el, hasta todos los vínculos que he hecho hasta el día de hoy mi entrenador mis compañeros eh, gente que me ha seguido toda esa familia que creas que no es eh, directamente no tiene por qué ser de sangre eso al final yo sé que me lo llevo para los restos y bueno yo creo que es un, un, un activo y un valor eh, incalculable yo creo que ya no, dicho, no? Sí, lo dicho, ¿no? sí, sí. <risas>